Ingresamos en este segundo bloque de nuestro programa de Día Jueves y estamos listos para recibir a nuestra primera invitada. La tenemos conectada del otro lado, ya está con nosotros Catalina Segura, artista mendocina que va a estar presentándose este sábado en el Wine Rap Sessions. Cata. ¡Bienvenida, Cata! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Todo bien, sí. muy bien. Bueno, Acá Cata, la pantalla. Un gusto saludarte, tenerte aquí con nosotros. Este y bueno, ¿Qué expectativa tenemos para este sábado? Se viene una fecha impresionante, aparte con un marco ideal. Sí. Montaña, vinito, bodega Monteviejo, la música de los Enaritos Pasado Verde y también vos allí con tus canciones, Cata. Sí, va a estar hermoso. Justo ahora estamos por ensalar en un ratito. Ajá. Nos venimos parando ya hace un par de semanas. Así que estamos re contentos con la banda. Y sí, un lujo tocar en un espacio como ese, tomar vinito rico y con estas bandas tan grosas. Buena Ajá. experiencia. Bueno, vas a estar allí presentando quizás eh, estas nuevas canciones que estás lanzando luego de lo que fue tu álbum debut Ajá. en el 2019, ya con, con nuevo material. Eh, por un lado estamos haciendo como una reversión de las Ajá. canciones viejas, entonces de Ajá. alguna manera sí, terminan siendo como canciones nuevas. Y vamos a estar presentando dos canciones nuevas que sí, que se vienen para este año, con otro lenguaje, otro estilo, así que estamos como muy contentos con, con eso. Canta, sí. sí, perdón. ¿Cómo ha sido este, este tiempo, este crecimiento como artista? Porque no solamente el canto, sino también estás vinculada a la danza contemporánea. ¿Cómo ha sido fusionando todas esas distintas aristas del arte? Y cada vez tratando de que el proyecto eso, tenga más de todo. Eh, también estoy involucrándome cada vez más con, con el arte visual. Uh -huh. eh, la idea es que en vivo haya mucha danza, por mi parte, eh, como performance. Y, y nada, y la música también ha ido evolucionando por otro lado, porque nada, por el simple hecho de escuchar otra música, probar nuevos estilos, eh, se está yendo todo por un lado más latino, eh, yo siento que cada día más diva, eh, <risa> nada, esas cosas, esas cosas van haciendo que el proyecto vaya mutando, así que nada, pero sí, mezclando mucho tipo de arte. Sos muy joven, Cata, ¿cuántos años tenés? ¿22, 23? No, Tengo 23 años. Claro, fíjate, ¿y a qué edad arrancaste con, con todo esto del arte, con la música? Eh, con el arte, la música y la danza arranqué desde muy chiquita. Crecí en un ambiente artístico, eh, afortunadamente. Uh -huh. eh, con papá músico, mamá bailarina. Así que, nada, siempre estuvo ahí. Súper motivada. Y claro, arte, muy chiquita. La Me verdad encanta. que no tengo eh, conciencia de cuándo decidí hacer esto. Creo que fue toda la vida. Pero, ¿cuándo decidiste arrancar y decir, bueno, voy a formar mi proyecto solista, ¿Voy a encarar este camino? ¿Y cómo fue que tomaste esa decisión? Porque hay que, hay que tener mucho coraje, ¿no? Mucha valentía para decir, bueno, voy a salir al mundo con mis creaciones, uh -huh. con mis canciones. Es dar un paso muy importante. Siempre supe que me quería dedicar al arte, eso sin uh -huh. duda. Nunca hubo una duda con eso. Y el proyecto musical en sí, que es Catalina, arrancó cuando tenía... 15 años, y fue como decir, bueno, me dedico a esto y, y pongo mi energía acá. Gata, y has empezado muy joven, como comentabas, ¿cómo te imaginas, cómo proyectas tu carrera futuro? ¿Hacia dónde apuntás? Yo apunto a, a ser una artista internacional que pueda, nada, escucharme gente de todo el mundo, poder viajar de la música, realmente vivir de esto... Eh, o sea, me refiero a pagarme el alquiler de mi casa. Porque, claro. Eh, es lo único que quiero. Me encanta. <ríe> y Seguro. también puedo mostrar como otra perspectiva de, de nada, de la música, eh, acá en Argentina también. Eso es como una gran meta que tengo. Y Cata, ¿cómo definís vos tu estilo para contarle a las personas que recién te están conociendo? Mi estilo, yo creo que es como dramático y pasional no podrías definirlo mira, como en un, en un en una cosa musical no puedo decir que es pop, no puedo decir claro no te encasillas en un género tal cual está bueno eso eh, me sí, gusta andar por muchos lugares pero siempre parte de desde de ese lado también como, como desde lo dramático lo, lo, lo teatral lo uh -huh. performático eh, eso Kate, ¿quién? Perdón, quién te inspira te lo iba a preguntar lo ¿Ah, si ¿Sí tenías una cita de, de, de referente viste estamos ahí conectados estamos muy sincronizados nosotros <risa> mi mayor inspiración en esto del drama y la pasión creo que es mi, mi mamá ah mira y, y, y también todo el mundo de, de Almodóvar Fellini claro. eh, Madonna Marilyn Monroe como que esos son grandes claro. referentes para mí me encanta Cata hace poquito bueno hace un fin de semana atrás, si no me equivoco, dos fines de semana atrás. Estuviste en el Luján Suena, un festival muy lindo, con muchos artistas muy grosos en el escenario. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te recibió el público? Eh, estuvo, la verdad, que muy hermoso. Tocamos a un horario bastante temprano y, y nada, y, y fue muy groso poder ver bastante gente para ese horario. Eh, agitando los temas, disfrutando con nosotros. La verdad que nos trataron súper bien en todo el festival. También la oportunidad de compartir como con otros artistas. Eh, ahí tan de cerca también es una muy buena experiencia. Entonces, nada, la verdad que lo pasamos de lujo. ¿Cómo se viene este año, Cata? ¿Cuándo tenés plan, eh, pensado eh, algún nuevo lanzamiento? ¿O si te tenés alguna otra fecha en la que podamos invitar para que vayan a conocerte y escuchar tu música en vivo? Todavía no hay fechas definidas, Ajá. ahora estamos como trabajando en, en, en lo que se viene, o sea, estamos metidos bien. en el estudio, Perfecto. por el momento esta fecha, este sábado, es como, nada, algo muy lindo que estamos preparando, pero nada, siempre manteniendo como muy, muy al tanto a la gente, con las redes sociales, Instagram, claro. esas cosas, a así full. que les sugiero que me sigan en Instagram. Muy bien, por supuesto. ¿Cómo te encuentran, Cata, en Instagram? Me encuentran como Dis Catalina con dos S t h i s Catalina Perfecto, así la van a buscar para estar atentos a todas esas novedades Bueno, fechón te digo, el de este sábado Porque ya están las entradas agotadas Va a haber mucha gente en la bodega Monteviejo en este Wine Rock Y me gustaría que le cuentes a los que alcanzaron a comprar la entrada A los que van porque ya no se pueden comprar Con qué se van a encontrar cuando vean el show de Catalina A qué hora vas a estar allí Cómo es la propuesta que tenés pensada para tu show Vamos a estar tocando a las 16 horas. Esta uh -huh. vez voy a estar con una banda magnífica, súper completa. Va a ser un show mucho más orgánico. Se van a encontrar con una estética preciosa, vestuario. Yo voy a bailarme absolutamente todo. Me encanta. Va a ser más como eso, una obra más que un concierto musical nada más. Una gran puesta de escena. Uh -huh. ¿Y cómo llegó a vos, Kat, esta propuesta para poder sumarte al Wine Rock? Porque la verdad que es un, es un escenario impresionante para poder visibilizarte Sin ante dudas. tantos mendocinos y público de afuera que también viene Yo creo que ya el hecho de, de venir en el ruedo y cada vez ir sumando más festivales uh -huh. te uh -huh. posiciona un poco en uh -huh. esto y también estoy trabajando ya hace un tiempo con Fader Digital eh, entonces, bueno una cosa lleva a la otra uh -huh. por otro lado Siempre ha habido una buena conexión, eh, como era Monteviejo. Uh -huh. eh, y nada, y también el hecho de trabajar. trabajar Totalmente. Insistir, nuevo. claro. Bueno, Cata, te deseamos sí. todos los éxitos para este sábado. Que sea espectacular ese show. Y bueno, cuando tengamos nuevo material, nuevas fechas, sí. estarán las puertas abiertas de Mejor de Mañana para, para contarle al público mendocino y que cada vez más personas Totalmente. se sumen a, a tu arte y a tu música. Te mandamos un beso gigante. Oh, gracias, gracias, Cata. Todo el éxito mañana. Muchas gracias. Chau, chau, Cata, que muy bien. Chau. Bueno, todos más que invitados a buscarla sí. en las plataformas digitales. Si se meten a Spotify, a YouTube o a la plataforma de música que sea que utilicen, buscas Catalina y así te vas a encontrar.